Hola, ¿qué tal? Rrr, reinita del canal, aquí nuevo Video, para ustedes. Hoy nos encontramos en Roblox con Betop y Rabito Rabbit. Hola, chicos. ¡Hola! Hola. ¿Saben a dónde los traje en el día de hoy? No, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Ah, nadie sabe, nadie sabe. Ah. No, no, no, no, no Ah, no. bueno, pues les explico. Los vengo a traer en una oh. mega carrera de obstáculos. ¿De obstáculos? ¿Ostáculos? Sí, sí, sí, sí. Oh. Mira, mira, mira, mira esa carrera. Hay un chingo de obstáculo, hay lava y de todo ¡Qué pedo, hay lava, es verdad! ¡Me ¡Me ¡Te caes por los costados, te caes por los costados! ¡Se lo, lo chuparon! ¡Ah! ¡Otro! ¡Otro! <risa> que ¡Se lo chuparon! A ver <risa> ¡Se cae el Beto también! <ríe> Por curioso. Bueno chicos, dirán cómo vamos a pasar Esos obstáculos, pero vamos a pasar con estos Vehiculones que tenemos aquí Miren, oh, Ferrari, como... ay, que pe... Yo pensé que iban a ser Yo que sé, Ferraris, auto de carrera no. Pero estos dos pero peor, son otros no autos Yo me esperaba mi Lamborghini mi, mi, mi O oh, el Ferrari mínimo Ya, pero es que pues Si no hay presupuesto para más, toca con estos Mira entonces, vamos a darle ¡Bajamos! <risa> F en el chat Capri es un tramposo, empieza a teque todo Bueno, ahora sí vamos a empezar a... ¡No! me ¡No! ¡No! ¡Ahí fue! ¡Uy, Capri! ¡Ahí fue, chicos! <risa> ¡Eh! Hey, ¡Vuelta Ram! Bueno, pues se quedó atrás no. ¡Mi coche se quedó atorado! voy, ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Dale, ¡Ahí voy! Aquí, voy, ahí voy. ¿Ah, ¡Ayudita! ¡Ahí está! ¡Rabita! ¡Mi palo! ¡Me quedó Dale a la X, no, dale a la X. No funciona, no funciona No, pues te toca repetir, amigo mío Bueno, vamos, no. dale Uy, la cuerda floja La cuerda ¿Esto floja de aquí? Ay, Esto no sube ¿Cómo es esto que la cuerda floja Sí, sí, hay que acomodar bien el vehículo En, la, en los palitos para poder que pase Así dale, Ah, vale, vale Dale, vale, dale, dale aquí. ¡Wow! Un parkour aquí, eh un parkour, a ver, a ver Santo, es un parkour Dale, dale, dale Dale, Rancor, ahí viene el malo de Rancor Oh, yeah, ¿cómo que, yeah. buenísimo, buenísimo. Para ver de malo, ¿Para verde, malo? <risa> <risa> <risa> Esto me recuerda a mi calle toda fea Parece ah, el tope sí. super alto Es que así son las calles de Latinoamérica hermano ¿Acaso no los viste venir? ¿Qué es esto? ¡Ah! Tenemos que pasar que no nos toque el palo. ¿Qué pasa si me toca el palo? Eh. ¿Mi, ¡Mi vehículo! Pues mira, ¿verdad? pues mira, eso te pasa, perdiste el vehículo. No me puedo subir contigo. Teresa! <risa> Hola Rabito, bueno vamos a pasarme esto Uy, con cuidado. cuidado ¡No! Cuidado, ¡No! ¡Ahí ¡No! ¡No! se fueron mis llantas! ¡Mis llantas! ¡Gracias llantas, hija! Me lo paso, <risa> me lo paso, me lo paso, me lo paso así Así, así, no No, no me lo paso no perdí. Tienes que tener mucho cuidado ¡Mucho cuidado! ¡Vamos! <risa> Hola <risa> Uy, casi cuidado, me cuidado. Vale, vale Llu Lluvia de autos, eh a ver, vamos a darle Esto ya lo pasamos rápido, así de rápido Y esto lo pasamos así, pum, pum Oye, oye, despacio, cerebrito ¿Qué nos toca? Ya lo probé, te pincha las llantas Sí, sí, te pincha No hay que dejar que nos toque ¡No! Pincha ¡La llanta! ¡Quedó inválido el rato! Y rueda! ¡No! ¡Ya no se mueve por nada el mundo! ¡Avanza, Mira que yo he conducido autos sin llanta, eh, porque, bueno, es la, Latinoamérica, pero. A ver, <risa> no. ¡autos ¡Ah! sin ¡autos sin llanta, pobrecitos! A ver, a ver, a ver, no me quedé atorado, chicos. No, esto no puede ser. <risa> esto <risa> no, no puede ser posible. No, esto no. No puede estar pasando. ¡Ay, Pai! Uh, a ver, oh, de nuevo, de nuevo Vamos a pasarnos esto ¿Puedo? Lo pasamos así ¿Puedo? Pero pero cuida tus ruedas ahora Cuida tus ruedas Sí, sí, sí, hay que cuidar las ruedas A ver, la pasamos así Si la... no, si no vas a estar cojo como Ranco Ahí o está o sea, si Claro, no porque haz, haz de cuenta Es como que te quito una pierna Pero en auto <ríe> Es verdad, <ríe> a Ranco le falta una llanta A ver, claro, a ver con, estoy, cuidado, con cuidado, <ríe> cuidado. Con cuidado no, no No Ay, ay, no. Suave, suave, suave, caplay, devuélvete suavecito suavecito. Esto, esto no creo pasarlo. A ver. Aquí. Llegó Beto último, llegó Beto último No, ¿Sí no, llegó último ¿Qué dices? ¿Y esto Venga, cómo chicos, es? chicos Venga, venga, venga Hay que agarrar el Chapoin aquí Mira, mira, aquí El Chapoin El, el Chapoin aquí Aquí Y otro vehículo Ahí estamos uh. Yo voy con mi vehículo descapotable, de mira ah, Mira, ahora mi combinación con el de Beto <risas> Eh, copia, sé que te gustó mi carrito, pero no se sé rata. ¿Qué Quisiste es cómo lo pasamos. Vas, amiga? Oh, mira, ahora ahora es una una prueba de, de, de rocas. A ver si esto es todo. Es baches, son baches, mi pana, acá ya le tengo medicamento. Baches. ¡Nasa Somos expertos en esto! Vamos, vamos, vamos. Uh, ¡Reísi! Ahora tenemos que hacer un parkour aquí, extremo ¡Es una rampa, vamos! ¡Pero no, ¡No vamos a la vez! Uy, mi, ¡Mira, Uy, mira! Creo no. que hay que agarrar un poquito de vuelo, no podemos ¡Ahora sí! A ver, pero es que... ¡Oh, Dios, Rabito! ¡Dame espacio! ¡Déjame subir! ¡Ah! Mi padre, ¡Ay! está muy pesado esto! ¡Está muy pesado esto! A ver, yo creo que te puedo traspasar, a ver... No. ¡Cojo vuelo, cojo vuelo, cojo vuelo! ¡Subo! ¡No subo! ¿Ahora yo qué hago con esta? ¿Eh? Mira Caple, mira Caple, mira, mira, mira mi autito, mira mi autito ¡Oh! ¡Qué hermoso vehículo! Forma de diamante, guacho. Sí, está muy guapo, como, muy, muy Como guay. siempre. Es rico humillando al pobre. Claro, es claro. Tiene no, que no, ser un auto no. digno para alguien digno como yo. Eso, vale, eso. Toda la, humildad, mi pana, mira. la humildad Chicos, ya le cogí el truco. Tienen que calcularle bien así. Se devuelven. Y le, y, le, ah. y le hacen velocidad. Le dan velocidad. A toda marcha. Cuidado, toda marcha. Cuidado, uy, uy, cuidado oh, cuidado A toda marcha. cuidado toda marcha. A toda marcha. A toda marcha. A toda marcha. Nos cayó el pana A ver, vámonos, vámonos Ahí, suave Uy, esto está complicado, eh No está complicado, es como si fueras como el circo, ¿no es? Te que tienes que tuviera una tablita y así de fácil Ay, ya. tú vienes del circo, por eso como eres un payaso Oh, ok <risa> <risa> Ya, por eso se lo pasa fácil el vela, Imbécil, no, no, no, no, no, no. bueno, prefiero pasarme Ok, creo que me atoré <risa> Bueno, a ver ahí sí. Hola, estoy llamando al circo, se le el payaso Ah, y también se le escapó un imbécil También, se llama Rancor ¡Bajamos! ¡Uy! Uh, ya pasamos te hiciste habilidad? Mira, te hay que esperarlos, malo. Me da, me da, me da ternura Hay que esperarlos Ah, míralos, no sé ¿sí qué hagan ah, Yo creo que lo dejamos, a ver, vamos ¡Uy! Ahorita cabrito, hay que pasar esto ¿Este, este Esto es una lava Pero qué chistosa esta lava tiene que, tiene que pasar rápido, a la velocidad, mira ¡Uy! Uh, sí, ¡Suave! ¡Suave! Uh, pero que era suave como dices. Sí, sí, vamos, vamos suavecito, suave. Ya perdí una rueda, ya perdí una rueda. Yo te recomiendo que no pierdas más rueda porque si no vas a regresar al inicio otra vez. Vale, ya. Uy, mira, quedé, quedé inválido, chicos. Miren, miren. Mire. Pobrecito raco no tiene carro. ¿Cómo, cómo no tengo carro? Bueno sí no tengo carro, pero, pero voy a ir a pata y tú qué? ¡Bájate del carro. Vamos a pelear y A pelear. con una sola rueda. Voy a darle un mejor uso a tu carro, Beto. Ah, vale, me voy de, de Basura, me robó mi carro. <risa> pero la aún así llevo caminando. Vamos, vamos, Beto, que estás muy gordito. Vamos, vamos. ¿De qué, qué chistotito? ¡Coje tu madre! Uy, esto. Uy, tengan cuidado, que hay pinchos. Fuimos ruedas. Cuidado. El rabito ya perdió una rueda. Ya perdió la rueda. No, rabito está sin rueda. A ver, hay que ir bien pegados a la pared. Uy. Ahí estamos. Ay, contra está la per... pared, contra la pared. Contra me está perdiendo pared. ruedas. Es que yo perdí una rueda. No, no por ahí no. Eso, me perdí una vez. Ustedes la no boca. pierden la cabeza porque la tienen pegada, pero si no la perderían también. Ay, no. Ya perdí. Ya mi vehículo está más descompuesto. Es que dicen que todo se parece a su dueño y tú ya estás descompuesto, entonces. ¡Eh! ¿Qué te pasa, sucia? Creo que el estafador resultó estafado. Y sí, vamos, muy buen nuevo. Muy... Uy, eso está muy difícil, ¿eh? Estos pinchos te, te, te pincha la rueda y te la saca. Claro, pero que así es mejor, le da como más Más interés, como que más, más complicado. Mira. Vale, sí, vale. <risa> No tengo una llanta, mira mami, mira, así con una llanta. Sin una llanta menos puedo. Miro, mío, mira, mira, mira, ver, A ver. Oh, oh, oh, Rabito, ¿por qué? ¿Por qué te vi si <risa> de frente mío? Mi padre, es que se me cayó el coche. Vale, vale, ahí voy, ahí voy. Dice que la vida es dura. Pero, pero más, es dura. más dura. No quiero decir sí. que es más dura. Sí. Sí. Oh, ¿cómo? Ok, ahí no, que... voy a abrirlo. Ahí estamos. No creo... Creo que no voy a poder subir. Ah, ahora sí. No, Beto. <risa> ¡Qué asco, caca! No? Ay, no. ¿Qué? Cochinada. Esto lo dejó Beto, en la mañana Beto, ¿qué hiciste aquí? Te hemos dicho que no hayas de popo Oh, my nada. God, yo no hice Nada, qué asco, si todavía ni he llegado Allá, no me eche la culpa, a mí se me hace Que fue k -play. ¿Cómo? Pero yo, yo sí, sí, recién llegué A ver, vamos a pasar. Ay, Bueno, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo ¡Vamos, Ran! Ay, Adiós. con razón, Uy. Con razón Huele como, como a pollito Huele este. <ríe> no, a otaku ¿Qué? Uy, a ver, hay que elegir el camino correcto Hmm. A ver no, Por la derecha, como siempre dice no, Willy no. Ray Yo voy a comprar Willy Ray Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda ¡No, Willy Rey, <ríe> te fallaste! Es por la izquierda Ahora A ver eh, Izquierda otra vez ¿Dónde? ¿Izquierda? ¡Hostia, pudiste! Izquier ¡Oh, no, no era claro. por la izquierda! ¡No era por la izquierda, acá! <ríe> vale, Is es izquierda-izquierda, eh, chicos izquierda. ¡Suave, suave, Ran! ¡Suave, suave, revuélvete! ¡No! Suave, revuélvete. De... No, no, no, no, no. <risa> Vamos Rabito Vamos nosotros vamos, Confía en mí, es derecha ahora Es derecha, derecha porque derecha, si derecha, vieron, okay, okay. Si vieron dos izquierdas la... ¿Ves? ¿Ves? Derecha ¿Eh? que, tú, tú, que... sí sabes, tú sí sabes Ya le sabes, eso, eso es de pura lógica a ver subimos, vamos, vamos aquí. Ahí estamos. Okay. Más parkour, no. ¿Por qué me persigue la desgracia? Casi que no llegan, chicos. Estamos aquí esperando con Rabito. Estaba complicado esos muy bichos. Mal, muy fácil, eh. Con cuidado, Rancore, con cuidado. Calculale bien. Con, con cuidado, hay que calcularle. Calculale, apúrale, puerta. No te vayan a Hay que no carrerilla, hay que tomar carrerilla. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Ah, ahí está, ahí dale, está lo hombre. Vale, vale, vale Vamos uno por uno en filita Ahí subió Ram, dale turbo Ahí subí, ahí subí yo No empujen, no empujen, sube, suba, no, empujen no empujen, tranquilos, no vayan a empujar ¿eh? Vamos, no, nalgazo. No, nalgazo No, nalgazo, no Uy, muy rápido Con cuidado, Beto, con cuidado, ten cuidado Lo pasé Ay, ver, Te sirvió mi nalgazo eh, te sirvió, Sí, sí, me dio un poquito de turbo <risa> a ver, uy, uy vamos, vamos. Tengo que coger camarilla y dada. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, X no, reversa X aquí. Vamos, vamos vamos, pero no, no, no, el paso. no, la no, también se no, x qué lena! ¡Ay, vamos, vamos, dale, suavecito! suavecito Uy, sí, Beto, ¿cómo te la pasaste tú? Esto está complicado! Eh, es que en el, en el gaso de Renko me, me hizo llegar! ¡Peter Parker! ¡No, no, no, ay, no, no, no, no! ¡No, no, no, no, no, ay, ay, ¿me lo pas, baby, vías, ¿sí, no, se lo pasó. no, se lo pasó. no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, ay no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Murió. <risa> Hola, <Beto. risa> Hola, cable. <risa> Qué malo, nadie puede pasar eso. Ahora sí, ahora sí, Ram. Somos los dos primeros. Tenemos que. Quedamos pasar. los más buenos, los más sí. buenos. Oh, mira, viene Rabito. Vamos, vamos, dale. Ahí va, Uy, ¡Esta parte está difícil. ¿eh? Hay que pasarla rápido, pero. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué oyó? ¿Qué oyó? Ojalá no. no lo pases.